Tanto si eres un afectado directo como indirecto, puedes sentirte parte de la consternación y sufrimiento que una crisis conlleva. También si perteneces a cuerpos de seguridad, sanitarios o voluntarios, no estás exento de padecer. Por ello, puede ser de utilidad la información que aquí te ofrecemos. Te recomendamos no acudir a fuentes de información no oficiales. El gabinete de información está trabajando para recuperar y difundir datos fiables. Llama al 112 para recibir información y ayuda. Si bien, el uso del teléfono es aconsejable solo en caso de verse afectado. Cuando a un profesional le haga una pregunta, es probable que le resulte difícil pensar. Dedica unos minutos para calmarte, reflexionar y responder de forma normal en estados de shock o confusión, tener dificultades a la hora de actuar y priorizar. Estas son algunas ideas que pueden ayudarte para reconocer tus propias necesidades. Atender sus necesidades básicas, mantenerse en familia o con personas cercanas, cuidar a menores o animales a su cargo, Prestar atención si vas a salir de casa o si no vives en la misma provincia de la emergencia. Todas las víctimas y sus familiares son evacuados a hospitales y centros de atención primaria, como laboratorio. Puedes llamar al 112 para saber a cuál dirigirte. O si dispones de internet, puedes hacer clic sobre la imagen para encontrar más información del servicio Andaluz de Salud, sobre cuáles son y dónde se localizan los distintos centros. Cada persona es y reacciona de forma diferente, ni mejor ni peor, ante un mismo evento. Tu grado de aceptación personal depende de tu capacidad para asimilar y recuperarte de una situación estresante y traumática. También influye tu historia personal, salud física, cultura y tradiciones. Aquí puedes leer algunos de los síntomas esperables después de una crisis. Si quieres, pausa el vídeo tanto como necesites para leerte. Todos estos síntomas irán remitiendo o desapareciendo poco a poco. Si después de cuatro semanas sigues teniendo algunos de los síntomas que ha leído anteriormente, te recomendamos pedir cita con su médico de cabecera en su ambulatorio o a través de la aplicación de Salud Responde. Todo el mundo poseemos algunas pautas de afrontamiento que aplicamos, por ejemplo, en la búsqueda de un nuevo empleo. Tú también posees pautas de afrontamiento. Ver esta guía, de hecho, forma parte de la estrategia de búsqueda de información. Otra forma para afrontar es buscar apoyo y comprensión en la familia o en amigos. También reconocer, aceptar y normalizar tus sentimientos y emociones realizar deportes sanos, meditar o acudir a un centro religioso. Por otro lado, aquí te presentamos algunas pautas de autocuidado que puedes seguir. Es posible que sea difícil que no te sientas bien dedicándote tiempo para ti mismo, sin embargo, es bueno y recomendable. Aconsejamos que los profesionales en servicio reciban atención grupal o personal durante las semanas posteriores al atentado. Además, si cuidas de menores, te recomendamos hablar con los equipos de atención psicológica sobre la mejor forma de atenderles, dado que los niños tienen una respuesta diferente a la de los adultos. Es difícil prever la evolución del suceso, tener una buena red de apoyo y recursos en la comunidad es importante, así como las características del atentado en sí. Sabemos que la gestión del impacto, la atención y el seguimiento en los seis meses posteriores son factores protectores y de riesgo para tu evolución. De ahí que sea muy importante que sigas las pautas de autocuidado y acudir al médico de cabecera en caso de que los síntomas no remitan al cabo de cuatro semanas.